¡Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Vale, a ver. Este vídeo es el primer año. O sea, el primer vídeo del año. ¡Feliz año nuevo! Espero que este año vaya bien. Y que... Que bueno, que las cosas mejoren. No, en general. Como estás viendo, eh, aquí hay un texto, ¿vale? Advirtiéndonos de que es un juego... Que trata sobre la ansiedad y la depresión ¿Vale? Es un juego serio eh, Y bueno, es una experiencia que no es para todo el mundo Pero como yo sé lo que es Pues lo voy a jugar, ¿vale? Y voy a ir transmitiendo lo que se siente ¿Vale? Entonces le doy a continuar ¿Podré explicar en algún momento qué es lo que pasa? Gracias He quitado el volumen porque si no, no me deja hablar ¿Vale? Eh... Solo puedo moverme así, perfecto Muy bien Solo puedo moverme así, de esta manera eh... No puedes correr Vale, ves que no puedo ir para adelante Ni para atrás, no sé por qué, pero bueno Vale, si yo hago sí Perfecto, solo funcionan las flechas de la derecha Y atrás, increíble Solo funcionan estas dos flechas, eh Te juro que solo estoy presionando La S y la D la S y la D estoy presionando, increíble. Eh, dirás, ¿por qué estoy en una especie de habitación? ¿Por qué no puedo correr? ¿Por qué no esto? ¿Por qué lo otro? Eh, yo voy a explicar el mensaje que, que transmite. Entonces A ver si te explico el juego. Es una experiencia de lo que se siente al tener esas dos cosas. Al mismo tiempo quieres correr porque ves que vas muy lento pero no puedes correr más. Porque, es que es complicado de explicar, ¿sabes? Porque todo tiene que ir a su paso. ¿Me he explicado o no me he explicado? Vale, ¿y ves que esto es como una especie de, de habitación? Vale, pues así es como como te sientes, ¿vale? Te sientes como encerrado porque tus miedos, tus limitaciones no te dejan ir más allá de lo que, de lo que es, ¿vale? Yo, yo me entiendo, ¿vale? Yo ya me entiendo. Entonces, tenemos que pasar por aquí. Significa que tú, cuando vas por la calle, ¿vale? Sientes... ¿Ves que la cámara te sigue? Sientes que eh, te mira todo el mundo, ¿vale? Entonces, te sientes como observada por, por la gente. ¿Vale? Y dirás, la gente va a su rollo. Sí, pero... Pero tu mente piensa que te están mirando solo a ti. ¿Ves que te están mirando a ti las cámaras? Y por mucho que pases por aquí, ¿vale? Las cámaras se dan la vuelta. Porque tú, cuando vas por la calle, ¿vale? Sientes que, que, que te ve la gente, que, que empieza a decir... Ah, oh, mira esa no sé qué lleva el pelo. Eh, así no sé qué, mira la ropa que lleva, no sé qué, no sé cuánto. Run, run, run, run, run, run. Vas por aquí. Run, run, run, run, run, run. Así todo el rato. Todo el rato. Todo el rato. ¿Vale? Eso es lo que se siente y lo que yo siento cuando voy por la calle. ¿Vale? ¿Es pues así? O sea, es así. O sea, tú vas por la calle y sientes que la gente te está mirando. ¿Esto? ¿Las cámaras? Es la gente. No hay más. No hay más explicación. ¿Vale? Eso es lo que tú sientes cuando. Cuando vas por, por la calle. La verdad es bastante incómodo porque no puedes. No puedes ir por la calle tranquilamente. No, no puedes pasear tranquilamente por la calle, ¿vale? Entonces, esto. Esto es como una especie de muro que te frena el salir de. De esta inquietud. De la gente que te, que te observa, ¿vale? Es, es verdad, ¿eh? O sea, todo lo que te estoy explicando. Es realmente lo que lo que se siente, ¿vale? Entonces, aquí está la salida. Vale, vamos aquí. Te sientes observada en tu propia cúpula. ¿Vale? En tu propia... En tu... ¿Cómo lo explico? Es que es complicado, ¿eh? Es complicado. ¿Ves que hay muchas cámaras? Vale, te sientes observado, ¿vale? Por la gente, ¿vale? Y tú te sientes encerrado. Porque ves que no puedes avanzar, ¿vale? Porque las paredes te limitan, y te sientes observado por la gente, y que, que te ve. Y tú empiezas a pensar, la gente me ve y piensa esto, piensa lo otro, piensa esto, piensa lo otro, piensa esto. Y empiezas a pensar, buah, ¿qué pensarán de mí? Porque me ven aquí que no puedo avanzar, porque esto, lo otro, ¿vale? Eso. eso. ¿Ves que hay un montón de cámaras todo el rato? Es la gente, ¿vale? Las cámaras son las personas, ¿vale? ¿Ves que aunque te muevas de un sitio a otro te están observando? Pues esa es la sensación que tienes, ¿vale? Esa es la sensación que yo tengo cuando voy por la calle. Que, que me pienso que me van a mirar por todos lados y que, y que van a criticar cualquier cosa que haga. Y dirás, ¿por qué todo el rato hay oscuridad y no hay luz? porque no ves más allá de, de, lo que, de lo que hay, ¿vale? O sea, tú, por mucho que te pongas a pensar en cosas que, que pueden pasar, no, no, no ves la, lo que puede haber después, ¿sabes? Es decir, tú, es, hay una frase que es que siempre lo ves negro, pues esa esa es la sensación que tienes, ¿vale? Ves que está todo oscuro, todo, todo oscuro. Y cuando hay luz es cuando está la gente, pues porque te enfocas en la gente, en lo que pensarán los demás de ti, ¿vale? Y esa es la sensación, ¿vale? Que tienes cuando, cuando vas por la calle, cuando vas a un lugar, cuando cuando vas a cualquier sitio que hay gente... ¿Ves que hay cámaras todo el tiempo? Son las personas, ¿vale? La oscuridad es, o sea, en la vida real, ¿vale? Tú cuando algo es muy oscuro, ¿vale? Imagínate que estás en la habitación y está oscuro. No ves nada, ¿no? No, no, ves, no ves lo que hay después de la oscuridad. Pues esa sensación es la que se siente cuando tienes este tipo de, de, de trastornos, ¿vale? porque no ves más allá de, de, lo que, de lo que es, porque en realidad tiene una solución, tienen soluciones, pero tú no ves más allá de lo que, de lo que es el problema, ¿vale? La ansiedad y la depresión son eh, trastornos eh, psicológicos o psiquiátricos, o como lo quieras llamar, que, que te afectan en el día a día. O sea, tú vas por la calle y no puedes ir por la calle. No, no, no, no puedes ir por la calle porque te piensas que todo el mundo te ve, que, que, que la gente está pensando mal de ti, que, que empiezas a pensar un montón de cosas. ¿Ves que hay cámaras todo el rato? Es, es porque es la peña, es la gente. Yo, vale, sinceramente, yo no puedo ir por la calle. O sea, siempre tengo que ir acompañada porque no soy capaz de ir por la calle sola. No puedo. Soy incapaz de ir por la calle sola Porque, primero, piensas Que la gente te está observando Y piensa mal de ti Eso de entrada Que te van a secuestrar que, que no vas a llegar al sitio Donde tienes que ir Etcétera, etcétera Se te empiezan a acumular Un montón de ideas falsas Que no te dejan ir A donde tú quieres ir, ¿vale? Entonces, por ejemplo al gimnasio, ¿vale? Que está al lado. Está en la vuelta. O sea, yo bajo, ¿vale? Y es cruzar y ya está. Ya lo tengo ahí. No soy capaz de volver. O sea, de ir. Yo soy capaz de ir a los sitios, ¿vale? Pero no de volver. Porque tengo miedo de, al volver, perder lo que tengo en casa. Claro. Mmm, esto se lo comenté al al Psicólogo y al psiquiatra, y me dijeron: Vale, pues cuando vuelvas, eh, el psicólogo me dijo: Vale, si eres capaz de ir, intenta volver. Vale, y eso es lo que es un ejercicio que he estado haciendo estos días: el volver a casa sola del gimnasio. Me ha dado miedo, no te voy a engañar, porque es una sensación muy extraña, como diciendo que estoy haciendo yo sola por la calle, volviendo a casa. Eh, pero es que te sientes así. O sea, las cámaras es la gente. Las cámaras es la gente que te está observando. Bueno, que tú piensas que te están observando. Pero la gente va a su rollo. La gente... Realmente, si te pones a pensar, la gente va a su rollo. Pero tu cabeza, tu mente, piensa que la gente te está observando. ¿Vale? Por eso el juego tiene cámaras. Porque interpreta... Qué es las personas, ¿vale? Mira, ¿ves que te están mirando así? Vale, pues yo si voy así, al otro lado, se dan la vuelta. Porque piensas que, que eres el centro de la atención y que te están mirando todo el rato. Es lo que te digo, o sea, yo por la calle, yo voy así y siento que me están observando. No, no, no puedo ir tranquila por la calle. No, no. Entonces, el ejercicio que estoy haciendo es ir y volver del gimnasio sola. ¿Sabes? Y yo, por ejemplo, si quedo con alguien ¿Vale? Por ejemplo, en la estación ¿Vale? Imagínate que le digo Vale, quedamos en la estación ¿Vale? De la estación del pueblo Que está a 10 minutos Más o menos Y Aarón sabe dónde está más o menos la estación ¿Vale? Porque vive en mi pueblo Vale, soy capaz de ir Pero Imagínate que A la media hora eh, La persona se tiene que ir no, no soy capaz de volver, ¿eh? O sea, aunque esté en la estación ¿Vale? Aunque haya quedado en la estación Para hablar, tal, diez minutos, tal ¿Volver? No, o sea, no no no no pudo volver ¿Vale? Y si es de noche ¿Vale? Que por eso ves que está oscuro Si es de noche te Te, te, te, te frena más aún Porque te da como más miedo Siento que me están observando por todos lados y que, y que en cualquier momento me van a secuestrar o cualquier cosa. Parece una tontería, lo sé, pero es que realmente lo sientes así. Realmente te sientes observada por la piña y que van a ir a por ti. Y dirás, pero si hay más gente que va a lo suyo... Sí, pero es que tú lo sientes así. Chicos, de verdad, se siente de esa manera, ¿vale? Entonces, ¿te está gustando esta experiencia? Sí, porque me está ayudando a, a explicaros realmente cómo me siento. Y tenía ganas de hacer un vídeo así. Sé que no es tan divertido como otros, ¿vale? Pero yo creo que después de casi seis años... Eh, está bien, ¿no? Que sepáis un poco más de mí. Vale. Ahora estamos en una especie, ¿vale? De como si fuera una especie de, de, de sala o de plataforma, ¿vale? Eh, Ves que está como si fuera en el aire, ¿vale? Claro, eh, te gusta esta esta sensación, imagino, ¿no? En vez de... de, de, de, de vale, claro, esta sensación es como muy extraña. Y dirás, pero si es muy bonito, es todo, todo ahí, ahí como tienes luz, tienes... No, no, no es tan agradable, ¿vale? Porque tú sientes que en cualquier momento te puedes caer. ¿Ves que es una plataforma que está flotando? ¿Ves que algo... ¿Ves que no hay bordes? ¿Ves que que todos los bordes tienen como una caída? Porque sientes que vayas a la dirección que vayas, ¿Vale? Te vas a caer y no vas a ser capaz de levantarte. ¿Vale? Esa es la sensación que tienes ante un problema, ante una situación. ¿Vale? Sientes que no eres capaz de afrontar ese problema porque no vas a saber cómo solucionarlo. Eh, obligando, entre comillas, el juego, ¿vale? A responder que no. ¿Vale? Que no, no te gusta esta sensación. Porque sientes que. Te vas a caer y no vas a ser capaz de, de, de, de levantarte, ¿vale? Cuando me dan... Cuando me dan ataques de ansiedad, cuando me dan eh, bajones de depresivos, siento que no puedo volver a, a la sensación que estaba yo antes. No, no, siento que no puedo recuperarme de, del malestar, ¿Vale? Por eso te está diciendo el juego de que no te gusta esta sensación. Aunque haya un sí, yo le daría al que no. Vale, No te gusta esta sensación. No te gusta el hecho de que te equivoques o de que tengas una mala experiencia. No puedas subir. No te gusta esa experiencia ni a ti, a mí, ni a nadie. Porque aunque veas esto muy bonito, muy color de, de azul y, y esas cosas, no, no... Esto, a ver ¿Cómo lo explico? Eh, esto, ¿vale? Dirás, Buah, pero si es precioso Es como si estuvieras en el cielo A él le has dado, chico A él le has dado Claro, sientes O sea, esto es como si fuera el cielo ¿Vale? Vamos a llamarlo así Entonces Se suele decir Que cuando te Te vas para abajo Más alto llegas ¿Vale? ¿Y el cielo dónde está? En lo más alto. Vale. Pues tu sensación es de que aunque hayas llegado a lo más arriba que hayas podido llegar, si te caes, no vas a ser capaz de volver a subir a donde estabas. ¿Vale? Esta es la sensación que se siente, ¿vale? Entonces, lógicamente, le voy a dar que no, porque realmente no te gusta esta sensación. Eh, que es un filtro negativo. ¿Vale? Para, para, para los que estéis haciendo coaching o psicología, entenderéis el filtro negativo y tal. El no, ¿vale? Es una palabra que te medio obliga a hacer cosas eh, que tú quieres hacer y te frena. No, no, es que es una sensación muy extraña, ¿vale? O sea, el no, ¿vale? Es algo, eh, ¿cómo lo explico? Sobre el tema de los miedos, ¿vale? Yo había comentado, ¿vale? Que, que yo tengo miedos, ¿vale? Muchos, más de los que te imaginas. Claro, el no significa eh, una barrera de, de no. En el fondo, no quieres. Eh, superar ese miedo porque te sientes segura sin, a, sin, sin salir a la calle sin meterte en un ascensor sin, sin ir a un sitio público te sientes segura de no hacer eso porque sabes que no te va a pasar nada ¿vale? por eso el no por eso el, el no en todos lados porque no quieres en el fondo hacer eso ...porque sabes que te va a sentir mal... ...pero es que lo tienes que hacer... ...porque si no... ...es que es una sensación muy extraña chicos... ...o sea... ...a ver si me explico... ...no quieres hacerlo... ...porque sabes que te va a sentir mal... ...y al mismo tiempo... ...vale... ...en la misma balanza... ...quieres hacerlo... ...pero no... ...por el que dirán... ...por lo que te va a pasar... Porque pone por muchos peros. Eh, y dirás, ¿esto qué es? Esto es como una especie de, de ángel o como quieras llamar. Que está eh, absorbiendo. Como, no, no, no sé qué explicarte de, de esto. Porque. Es que, es que, es que, es que no lo. Es que quien no lo siente. No, es que quien no lo vive. No, no, no, no lo sabrá transmitir o sentir lo que yo estoy explicando, ¿vale? O sea... Mmm, a ver si me explico. Significa que las personas, ¿vale? Te hacen sentir de una manera que te hacen ser el malo de la película, ¿vale? Por eso... Eh, hay cosas rojas, ¿vale? Aunque sea un ángel, con sus alas, con sus cosas de ángel, que caen plumas y tal, si tú eres una persona buena, te hacen sentir que eres una persona mala porque no haces lo que hacen los demás, ¿vale? Más o menos ese es el resumen de la sensación que, que sientes, ¿no? Con esto. Entonces, ¿veis que todo el rato hay cámaras? ¿Todo el rato hay cámaras? Es la gente. Es la gente, es todo el rato la gente. ¿Ves? No, no, no, no, todo el rato, todo el rato, no, no. Estás en una habitación, hay mucha gente, y el no es como frenándote de. de. de. de, de por ejemplo, es que es que es muy complicado. O sea, es que no, no lo vais a entender. O sea, por mucho que yo intente explicaroslo es que es difícil que lo pilléis porque si no lo vivís en primera persona no no vais a saber lo que realmente es vale aquí dirás no hay cámaras no hay nada no es un pasillo vale eh, que no hay nadie está todo oscuro y sientes y ves que hay, está lloviendo no es como que sientes que todo te pasa a ti vale Ves que no hay nadie, no hay nadie Las cámaras eran la gente, ¿vale? La gente No hay nadie Estás tú sola Y ves que caen gotas de agua ¿A quién le caen las gotas? Si no hay nadie A mí no Pues significa De que Tú, ¿vale? Piensas que todo te pasa a ti Claro, si yo voy por aquí Y no hay nadie ¿A quién le van a caer las gotas? ¿A quién le van a caer? A la persona que está aquí andando, ¿no? A la persona que está andando, pues lógicamente se va a mojar. Pues significa que esos problemas, ¿vale? Esas gotas de agua, le caen a esa persona, ¿vale? O tiene la sensación, mejor dicho, de que le caen solo a esa persona. Cuando hay más personas, ¿vale? De hecho, ahí en el fondo, ¿ves que aquí hay cámaras? ¿Hay gente? Claro, tu sensación, cuando vas por aquí, piensas ¡Jo, es que todo me pasa a mí, no sé qué, no sé cuántos. Pero en el fondo no te pasa a ti sola. Es tú, eres tú la que piensa que te pasa a ti. Hay más gente, ¿lo ves? ¿Lo ves? Hay gente ahí. Lo que pasa es que dirás, ¿por qué están ahí escondidas? Porque tienes la sensación de que solo te pasa a ti y no le pasa a nadie más vale y las personas que están ahí también lo tienen oculto igual que tú vale ya sé que este no es un vídeo muy eh, como los demás pero espero que os esté gustando eh, este este vídeo vale vale vamos a jugar a este pequeño juego vale o este era el juego mm, vale ¿Ves que aquí hay farolas? Vale, pues... Es como si fuera... La luz... ¿Sabes lo típico de... Ve hacia la luz? Claro, tú no ves la luz... Ves que está todo oscuro... ¿Vale? Está todo oscuro... Siempre me pasa a mí... No sé qué, no sé cuántos... Pero cuando te das cuenta... De que no eres el único... Y de que hay más personas... Que tienen el mismo problema... O similares... A ti... Empiezas a ver la luz... ¿Vale? De que tienes un fin. ¿Vale? Entonces te vas por aquí. Te vas por aquí. Todo el mundo hace esto. ¿Vale? Todo el mundo hace esto. ¿Vale? Significa. Entonces aquí vemos eh, una especie de, de, de, de pirámide que tienen como una especie de, de, de cubos, piedras, llávalo como quieras. Significa que todo el mundo hace esto Quiere decir, empieza a acumular los problemas Te darás cuenta de que no eres la única persona que tiene ese problema ¿Vale? Entonces, justo dijo él No sé qué dijo, porque he silenciado el juego Porque si no, no me deja comentar Vale, aquí tenemos eh, ...a una especie de, de, de, de... persona... ...o sombra... ...es como si fuera... Eh, ...alguien... ...que piensas que está detrás... ...de todo lo que te pasa... ...y que... Eh, ...te está... ...haciendo pasarlo mal... ...¿vale? Eso es lo que significa... ...ves que aquí hay... ...hay cosas tiradas en el suelo ves Son imágenes como borrosas Porque no ves lo que, lo que hay ahí ¿Ves que están pixelados? Es como cuando censuran algo No, no, no puedes llegar a verlo ¿Vale? Empiezas a ver algo borroso Empiezas a, a notar que... ¿Ves? Vuelven ¿Ves que todo el rato hay cámaras? ¿Ves que todo el rato hay gente? Ahora, vale Lo mismo, otra vez Vas por la calle dirás, esto es como un laberinto Ahí le has dado Ahí le has dado, chicos Porque tu sensación Es un laberinto ¿Vale? O sea, tú sientes Que Tu vida No tiene no tiene escapatoria No tiene solución Y que Y que el hecho De eh, de, de, de, de, de intentar Buscar una solución Empiezas a ver que hay otro camino, y otro camino, y otro camino. O sea, te sientes como una especie de laberinto porque ves que no, te, no, no, no, no encuentras la salida. ¿Vale? No encuentras la salida. La salida al problema. ¿Vale? La salida al problema de lo que te pasa. Es una sensación muy extraña, pero yo sé a lo que me estoy refiriendo. ¿Vale? Entonces. Eh... Vale. Imagino que... ¿Ves por aquí? Lo mismo. Cajas, cajas, problemas, problemas. ¿Vale? Tormenta. ¿Sabéis la frase esa que dice... Después de la tormenta viene la calma? Busca la, la metáfora. Busca la metáfora. Esta no es la dirección correcta. ¿Vale? Esta no es la dirección correcta. Tú empezaste por aquí... ¿Ves? ¿Pillas lo que me refiero? Nosotros venimos de allí, ¿no? Nosotros venimos de allí y hemos dicho Vale, vamos a seguir por aquí y, y tú, mientras vas haciendo el camino Piensas, mientras vas haciendo eh, Vas intentando avanzar ¿Vale? Piensas, vale, esta es la salida Voy a, voy a poder por fin avanzar ¡Oye! Te encuentras una pared ¿Qué pasa? Que te tienes que volver a dar la vuelta, volver a ir para atrás y encontrar otra salida. Y así sucesivamente hasta que por fin encuentras la salida, ¿vale? Es la vida reflejada en un laberinto, ¿vale? Entonces dirás, ¿ahora por dónde tengo que salir? Pues entonces tendré que ir por aquí, ¿vale? Por aquí, por aquí, tú tampoco se puede. Me tengo que dar otra vez media vuelta. ¿Vale? Otra vez media vuelta. Y, y volver otra vez para allá. ¿Ves que voy intentando buscar caminos alternativos? ¿Vale? ¿Esto? ¿Vale? La gente que hay por aquí. ¿Ves que son personas que están haciendo lo suyo y te están observando? A eso me refiero, ¿vale? A eso me refiero. Claro, visto desde allí, ¿vale? Visto desde aquí, eh, es esa sensación, ¿vale? De el ir para allá o no voy para allá. Claro, está la persona que te está negando ir para allá porque sabes a lo que te expones. Está la persona negociadora de vale, si voy va a pasar esto, pero bueno, si no voy también, entonces ¿qué hago? Y luego está la persona razonable que dice, venga va, que no te va a pasar nada, que, que todo va a salir bien, ya verás, que no nadie no te, te va a hacer nada, claro, vas aquí, te vas acercando, ves que es un supermercado, que hay muchas personas, y esta es tu sensación y dirás, pero si cada uno está mirando para pa un sitio esos es, están eh, en la caja, están atendiendo pero, ¿ves que todos te están mirando? esa, esa es la sensación no que te vaya a pasar esa es la sensación que tú tienes ves que hay uno mirando a la pared y dirás, pero si no tiene lógica si estás mirando a la pared ¿cómo te va a mirar a ti? o sea, no tiene ojos detrás, ya pero tu sensación, tu mente piensa, me está observando, me está observando, me está observando. ¿Esto? ¿Esto? ¿Qué está pasando? ¿Esto? ¿Ves que todos te siguen con la mirada? Esto es lo que te. Es lo es la sensación que, que sientes cuando vas eh, por la calle, ¿vale? Porque esto simula la calle. ¿Ves que aquí hay un filtro? Mm, mm, una cosa borrosa. Esto es eh, el quiero y no puedo. vale Había dicho antes de que, claro, aquí es como si te sintieras segura de que sabes que si vas para allá, no te va, eh, de que te va a pasar algo. Entonces sabes que si estás aquí, estás bien, no te va a pasar nada. Pero a medida que te vas acercando, hay un punto que tienes una sensación que es esta de aquí. Esta esta sensación. ¿Por qué? Porque dices, uy, he pasado la raya, he pasado la línea de, de uy, ahora me empiezan a observar, me empiezan, me, me, no, no sé qué hago aquí, tenía que haberme quedado atrás. Este es el punto, este es el punto en el que tu cerebro empieza a darle vueltas a todo y empieza, uy, no me tenía que haber acercado estaba más segura atrás ahora qué hago, no me puedo quedar aquí parada porque me empiezan a mirar y entonces empiezas a comerte la cabeza de una manera que te da la sensación que realmente te están observando y entonces piensas, o tiro para adelante o me quedo aquí o voy para atrás o este, este donde estoy ahora? Este es el punto medio en el que todo el cerebro, el, el razonamiento, el, el que va en contra, el, el, todos, todos, todos empiezan a, a el yo, el super yo, todos, empiezan a decir, uy, ¿ahora qué hago? Claro, si me quedo aquí parada, me van a empezar a mirar, como diciendo esta que hace aquí parada. Esta está hasta Luca, no sé qué, no sé cuántos. Con lo bien que estaba allá atrás que nadie me miraba. Claro, si yo paso por aquí, me van a empezar a mirar. No sé qué, no sé cuántos. Ahora qué hago, no sé si entrar aquí porque hay mucha gente. No sé qué, no sé... ¿vale? Espero que te haya gustado. Yo creo que ha estado bien. Ha, ha, ha, estado, ha estado bien, me ha gustado. Espero que te haya gustado. Si es así, le das un like, suscríbete para más contenido como este. Y espero que, oye, por lo menos con este juego. Entendáis un poco mejor lo que me ocurre y que, oye, por lo menos entendáis mejor este tipo de, de problemas, ¿vale? Muchas gracias, esta es la primera parte, ¿vale? Y nos vemos en la próxima, ¡chao, chao! ¡Adiós!